Con frecuencia me preguntan, Chamalu, qué es? ¿a qué se dedica o qué es lo que ha estudiado? Y en verdad me pasó la vida estudiando, pero también investigando, explorando, viajando, trabajándome, descubriéndome, transformándome. Sin embargo, lo que más he ido explorando, investigando y practicando ha sido todo lo relacionado con la salud. A mis 15 años, es decir, hace 45 años. Fue la última vez que pisé un consultorio médico y tomé los fármacos respectivos, eran otros tiempos. Desde entonces eh, hemos eh, cuidado nuestra salud con esto que llamamos cultura de prevención, básicamente aplicando los conocimientos que aprendí de mis abuelos, de las abuelas y abuelos adoptivos, de la gente mayor, que sabe la importancia de un estilo de vida saludable, de hábitos saludables, porque no podemos esperar estar sanos y tratar a nuestro cuerpo de manera antisaludable. Creo que es muy importante llegar al punto de Comprender que la salud es un síntoma de haber aprendido a vivir. A eso me he dedicado, es lo que continúo investigando. Tengo varios libros, he dado miles de conferencias, he respondido muchísimas preguntas y básicamente mi forma de vivir es mi mejor respuesta. Porque en definitiva el cuerpo, su energía autocurativa tiene la inteligencia suficiente para reequilibrar el cuerpo constantemente en este equilibrio dinámico llamado salud a condición de que nosotros con nuestra manera de vivir no estemos interfiriendo en esos procesos de autoequilibrio nuestro cuerpo tiene una inteligencia lo que hice básicamente fue conocer esto y ponerlo en práctica y dejar que el cuerpo eh, despliegue ese potencial autocurativo pues ya aquí me tienen 45 años sin recurrir a ningún tipo de fármaco, básicamente aplicando ese principio hipocrático que tu medicina sea tu comida y tu comida tu medicina, para que lo reflexiones y lo compartas. Gracias, hasta mañana.